Con muchísima satisfacción queremos anunciar que la construcción de nuestro proyecto Álvar sigue cumpliendo con los plazos establecidos. Ancosur trabaja de la mano de grandes empresas como la contratista Grand Project Ingenieros y también de la mano de la concretera Govil. En esta oportunidad se ejecutó con excelencia el vaciado de losa aligerada. ANCOSUR brinda calidad, seguridad y trabaja de la mano de expertos en construcción. Es importante mencionar que los propietarios de la Residencia Álvaro llegaron para este día muy especial. ANCOSUR trabaja de la mano de empresas especialistas en construcción. Recuerda, ANCOSUR vive diferente.